Toma tu bicicleta, sal a rodar y celebra con ella su día. Durante 2017, la SEDEMA organiza 40 paseos los domingos. Como cada año, se llevan a cabo durante los tres primeros domingos de cada mes, en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Puedes disfrutar de tres rutas, de Julio Verne a Paseo de la Reforma, o de División del Norte a Patriotismo y del Centro Histórico a la Villa. Lo que se busca con estas actividades es concientizar a las personas sobre los beneficios a la salud y a la movilidad que ofrece este transporte. La Ciudad de México tiene un manual exclusivo para los ciclistas. Asimismo, puedes disfrutar de paseos nocturnos. El 19 de abril se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta, y con ello, una gran rodada. Cada año... La cita es en el Parque de los Venados, a un costado del Monumento a Francisco Villa, Delegación Benito Juárez. Este recorrido es de 12 kilómetros, la cual recorre importantes y atractivas avenidas, tales como División del Norte y Paseo de la Reforma. A los asistentes al evento podrán hacerlo sin previa inscripción. Solo es necesario llevar su bicicleta en buen estado. Lunch, agua, ropa cómoda y sobre todo muchas ganas de rodar. Aquí te dejamos algunos beneficios para la salud que conlleva ir en bicicleta. 1. Previene el estrés y la depresión. 2. Ayuda a bajar de peso. 3. Fortalece músculos y huesos. 4. Favorece el equilibrio y la coordinación. El uso de la bicicleta reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, tales como diabetes, colesterol, problemas para conciliar el sueño.